Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Un saludo y bienvenidos una vez más a Busca de la Verdad. Hoy estoy un poco con la garganta tocada, así que buenas tardes a todos, un cordial saludo. Y vamos a dejar esta letra aquí, ¿vale? Si os parece bien, la vamos a dejar aquí y vamos a hablar sobre esta letra. ¿eh? Caso humo. Bueno... Pues voy a pasar a ver quién hay por aquí por el chat. Tengo tantas ventanas abiertas. Si me vieseis aquí... Madre mía, con todo lo que tengo aquí desplegado. <risa> Vamos a ver. Bueno, bueno. Gustavo bulacio muy buenas. P.E.K.A. Extremo Fields. Laina. Sebastián Guerrero. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Vamos a seguir. Antonia Madrid, muy buenas. Cuánto tiempo. Lucien, Werner, Juan Carlos Chica, saludos, saludos a todos. Jesús Sepúlveda, bueno, saludos a todos, moderadores y amigos de En Busca de la Verdad. Bueno, ya sabéis, yo soy Rafa Fernández y hoy venimos con este caso. Humo, experimento social y nada más, y nada más, porque es que por donde cojamos este caso Hace un poquito de aguas por todos los lados. ¿eh? No sé por dónde empezar realmente, pero me he puesto esta letra aquí para saber exactamente qué era. ¿Qué era esta letra? Esta letra que tengo aquí abajo, que tengo aquí ahora mismo. ¿Qué es esta letra? Bueno, pues esta letra... Es una curiosa, ¿verdad? Esta letra es una letra cirílica del alfabeto cirílico. Es la séptima letra en el alfabeto búlgaro, la octava en el alfabeto bielorruso, macedonio, ruso, serbio, y eh, este último cuya versión latina se translitera como... Es que son impronunciables estas letras. Bueno, esto es una letra del alfabeto cirílico, ruso. El caso humo es un caso un poco contradictorio, muy contradictorio. Porque vamos a ver, cuando todo esto empieza con esta carta, con esta carta que vamos a ver aquí, eh, esto empieza en el año 1966. 1966. Eh, Veis aquí en la parte inferior... De la parte inferior de la imagen, un sello. Un sello. Vamos a ponerla aquí. Un sello. Esta es la letra cirílica eh, giradita para intentar pues, un poquito confundir. Aquí veis perfectamente la carta y además con faltas de ortografía, ¿eh? es decir, con con tabulaciones, eh, cosas extrañas, ¿vale? Eh, bueno, cualquiera diría... No, es que los extraterrestres pueden tener faltas de ortografía. Bueno, sí. Si son capaces de aprender un idioma en una semana y enviar complejos, complejas fórmulas matemáticas que habla del espacio-tiempo, de la física, de... Pues oye, ¿cómo que tienen faltas de ortografía también? Bueno, vemos algunas cuantas por aquí, algunas incluso que están remarcadas. Esta es la primera carta que llega de humo. Cuando se pide una serie de pruebas, hay un científico que deambula por esta zona. Esta es una foto del supuesto ovni de humo. ¿vale? Es el supuesto ovni de humo. Bueno, esta foto tiene su, su tema porque esta foto se hace en el año 1967, el 1 de junio, en San José de Valderas, en la provincia de Madrid. Esta es eh, última de las cinco fotografías realizadas en esa fecha. Si veis las, las fotos de la primera a la última, veréis cómo hay un bamboleo como si estuviese sujetada por un hilo. El investigador Manuel Carballal, que no es santo de mi devoción, también lo digo, tiene cosas muy curiosas, pero no es santo de mi devoción, hace esta simulación. <coughs> y se recoge un bamboleo y hace pues, unas secuencias de fotografías que es idéntico a lo que podemos ver Aquí, idéntico. Si analizamos esta fotografía, esto lo analiza la Guardia Civil y luego salen pues, los que creen que sí, los que creen que no, los que blanco, los que negro, pero si lees perfectamente el informe, te dice que esto de aquí, esto es un hilo. Dicen, no, esto es la rugosidad de la foto, del negativo, del no sé qué, del no sé cuánto, que aquí hay una raya, que aquí hay otra raya, que puede ser... Bueno, mira, la Guardia Civil la... Hace, hace una investigación y llegan a la conclusión de que esto es un hilo, que está sujetado por un hilo, ¿vale? Hablando de este sitio... Por aquí llega un científico francés que nunca se supo su identidad, ni se encontró, ni se le espera, y empieza a encontrar una serie de objetos muy extraños. Y este, estos objetos es esto. Es un tubo metálico, un tubo pues con un material perfectamente identificable, y dentro hay pues como una especie de polímero que se utilizan en los recubrimientos de los satélites y de los misiles. Nada más. Bueno, hay que ir siempre a lo práctico, ¿no? O sea, si yo veo un... yo qué sé, una vaca, pues es una vaca. Si veo un toro, es un toro. Si veo un perro, es un perro. Y no darle explicaciones peregrinas. Evidentemente, todo esto es ganas de creer, ¿no? Ganas de creer. Pues bueno, el polímero que contiene esto lo fabrica la casa Dupont, empresa estadounidense, que se sepa de forma patentada, y lo único que responde a esto, pues no es ni más ni menos, que a un recubrimiento para satélites o para misiles. ¿Quién tenía esta tecnología? Rusia y Estados Unidos. Punto. No lo tenía nadie más. No lo tenía nadie más. Lo que se encuentra en el interior de este tubo. Esto trasciende, esto parece que tal y que cual. Bueno, a día de hoy, esto no es una prueba eh, contundente para decir que esto sea de origen extraterrestre. Hay más cartas. Esto lo he podido rescatar de la página web de Juan José Benítez. ¿Mm? Y, este, y esta carta, ¿eh? vamos a ver, esto es del año 93, y esto lo firma José Luis Jordán Peña. Ahora escucharemos, a ver si se pueden escuchar algunos audios que tengo aquí. Sí, querido Rafael y Carmela, esto va Rafael Farriols. Dice, fue tanta la publicidad, voy a ampliarlo para que lo veáis un poquito, se lea mejor, ¿os parece bien? A ampliarlo. Uepa, aquí lo tenemos. Dice, fue tanta la publicidad que les dio al asunto de humo que rompieron todo contacto con nosotros. Es el riesgo que corrimos por los informes publicados con tal profusión por Rivera y Aguirre. Ahora es tarde. Se han cortado todas las relaciones con el grupo. Bueno. Eso por... Es por eso que me decidí a contar mi versión de los hechos, su versión de los hechos, atosigado por la propaganda contraria, sobre todo en Francia. Algún día sabremos toda la verdad auténtica del asunto, por lo que, por lo que pronto perdón, debes saber que todos los informes que recibes son falsos, con toda certeza. Especialmente los últimos, en el que involucran a Gorbachev y el expresidente Reagan con la paz del mundo. Esto me suena a mí, chicos. Esto me suena a... a eh, Putin, eh, Donald Trump... No sé, es querer involucrar siempre a presidentes del gobierno. Ten cuidado con las convocatorias apócrifas al loro, que han falsificado perfectamente el sello. Es de lamentar la falsificación, pero es así. Lo mejor es que creáis el asunto tal como lo contaré en la prensa. Es lo mejor, olvidar, olvidaros en lo posible que hubo un asunto llamado humo. Tan perfecto que verán los lectores que todo es falso. Te ruego que no me preguntes más, pues es lo que puedo decir. Te ruego que leas este informe confidencial a Barrenechea, Bar a Jiménez, Maruenda, a Lu y el padre Pilón. Un abrazo muy fuerte, lamento la dificultad de expresarme con la voz. José Jordán Peña pues, tuvo un problema, le dio pues, un problemilla y se quedó, pues, que le dificultó el habla y le dificultó muchísimas cosas. Aquí, si sí, veis, aquí hay una carta súper contradictoria es verdad, no es verdad, al falsificado, meten al presidente Reagan, a Gorbachev, meten al otro, que sí, sí, que se está falsificado, que sí tal y quien sí cual. Bueno, ahora yo pregunto, ¿quién se quiere subir al carro de esto? Además, esto está más quemado que el palo de un churrero. Esto no hay por dónde cogerlo. Aquí hay gente hoy en día también que se quiere subir a este carro. Aquí el propio José Luis Jordán Peña Veis aquí, eh, jjbenitez.com. Esto también está en, eh, en otras páginas, pero bueno, yo lo he rescatado por ahí. Y esta carta me ha llamado muchísimo la atención. Si no estamos contentos con esto, aquí veis mi letra, humo. Voy a ver que me estáis escribiendo por aquí. Vamos a ver. El caso humo. Aquí estamos. <coughs> Sí, hay que coger con pinzas todo esto. ¿eh? Es que hay que cogerlo con pinzas. En esa carta ya dice que hay falsificaciones. Que supuestamente hay unos que dicen que, que puede ser verdad, otros que puede ser mentira, que hay un sello falso que hay. Bueno, detrás de todo esto, mira, la, la, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia españoles lo que hacen es eh, una cosa muy simple. Investigar. Y empiezan a tirar del hilo, ¿no? Empiezan a tirar del hilo y se dan cuenta de que esto es un poquito rollo. ¿Mm? Que hay supuestos aterrizajes, que hay supuestas huellas, que hay supuesto no sé qué, que hay supuesto no sé cuánto, cartas que llegan de todos los sitios, gente que entre ellos se contradicen, hay asesinatos, muertes, aquí y aquí, en un en este caso, humo. Concretamente, hay un caso que es el caso del sastre de la calle de la Luna, José María Ruiz Martínez. Esto lo podéis encontrar por ahí. ¿eh? Esto no... Eh, supuestamente, uno de todos estos eh, contactados, empieza a recibir unas cartas muy inconexas, ¿no? de, de unos textos muy macabros. Plomo en cabeza, cabeza arrancada, eh, con una serie de textos un poquito extraños. Como un tono amenazante, ¿no? un tono que, que si tú lees un poco la carta, dices, este me, va, me la va a liar parda. Y todo proviene de, eh, de la calle de la luna de un lugar muy concreto. A la prensa salta una noticia que José María Ruiz Martínez, el crimen del sastre de la calle de Antonio Grillo, el crimen del sastre de la calle de la Luna. Pues en ese domicilio ocurren unos, eh, unos macabros sucesos. ¿Vale? Unos macabros sucesos. Este señor, enajenado... Pues bueno, voy a leer un poco la, la noticia de prensa. Vamos a, vamos a poner esta imagen. ¿eh? Vamos a poner esta imagen, porque es, yo creo que es muy curiosa. Para que veáis que todo esto tiene cosas de tintes muy raros. Esto sale en el caso, conocidísimo, conocidísimo periódico español. ahora ya ha pitado algo, me imagino, así ah, que tengo el tablet cargado. <coughs> Este señor, este señor, perdón, apuñaladas y martillazos asesina a toda su familia, luego se suicida. Eh, uno de estos contactados, ¿vale? Que es el origen de esta carta, ¿vale? El que recibe esta primera carta. Vamos a pasar un poco, eh, no, esto es Enrique Villagrasa, no, a Enrique Villagrasa no le llega. Pero bueno, vamos a obviar un poco los nombres porque os vais a hacer un lío. Los novatos, los que no conocéis este caso, ya habéis visto en otros canales el origen de todo esto. Dice, 48 años de edad, era dueño de una sastería muy cerca de su casa. Vamos a poner la foto. Aquí la tenemos. ¿vale? Vamos a ver. Eh, muy cerca de su casa, en la calle La Luna, número 16, encima del popular restaurante Casa Pascual. Llevaba casado 15 años con Dolores Bermúdez Fernández y eran felices padres de familia numerosa. El negocio le marchaba bien, en su círculo era apreciado por simpatía y corrección. Empezó a mostrarse contrariado e irascible a raíz de, la, de, eh, de que decidiera construir un, chal, un chalet en Villalba como segunda vivienda, con fin de estar cerca de sus padres y hermanos. Dirigía personalmente las obras y tuvo continuos enfrentamientos con el contratista y los albañiles variaba de opinión cada día y al final nadie quiso trabajar para él. Su carácter fue empeorando hasta que decidió poner fin a la vida de todos y de una excusa para alejar a la criada del escenario de la tragedia. La envió a una farmacia y después emprendió la matanza. Los disparos los efectuó con una pistola Walter, calibre 6,35, no registrada. Utilizó también un cuchillo de cocina. Los motivos variados y a cual más desconocido. Llevaba tiempo obsesionado por él. Anómalo desarrollo de la construcción de su casa serrana. Creó en su mente una serie de enemigos imaginarios que le acosaban, según los especialistas que analizaron su comportamiento. Amenaza que se extendía a su familia, por lo que decidió matarlos a todos para ahorrarles sufrimientos. Un auténtico ciclo tímico para que padecía, que padecía una psicosis maníaco-depresiva, lo que derivó en un suicidio colectivo. Esta expresión la empleó el ilustre psiquiatra Juan José López Ibor en una de las declaraciones del diario Madrid. Una relación con este suceso, el enfermo cree dentro de su mundo irreal que puede salvar a los suyos de una situación catastrófica. Algunos de los vecinos de la zona recuerdan todavía que llegó a comentar que recibía mensajes de extraterrestres que le empujaban a realizar cambios constantes en el desarrollo de las obras. Se le llegó a relacionar incluso con el caso Humo, al igual que pasó con la marquesa de Villasante de La Mano Cortada, el caso de La Mano Cortada, otro caso raro, cuya residencia estaba a pocos minutos de la casa del Sastre. Y aquí os voy a contar un poquito que eh, un cura intentó, a, llamando a la puerta antes de que finalizara ¿no? su, su matanza, este hombre, este, este parricida, antes de que fuese, eh, hiciese, hiciese punto y final a sus hechos, Hay una conversación en el que es muy curiosa, porque hay un cura. Existe la portera, Genoveva Martín, e inician un diálogo. Inician un diálogo. ¿Sabéis lo que le dijo este señor a la, al cura, a la portera? Que habían extraterrestres que los estaban controlando que los estaban controlando y que querían matarlos. Pero ¿sabéis que las cartas que reciben de humo vienen de esa dirección? ¿Qué os parece? Los, los involucrados en el tema humo callaron. Porque cuando vieron en las noticias dónde ocurrió esto, vieron que el remitente, la dirección, era esa dirección, la misma dirección. Y callado. Qué raro, ¿no? Esto suena a secta. ¿A qué suena esto? ¿A qué, ¿A qué suena? A cosas raras. A cosas raras. Según el Servicio de Inteligencia Francés, esto es un largo informe que hay y que es muy curioso, donde le dan punto y final a todo esto diciendo que es el KGB, es el KGB el que está detrás de todo esto. Y que es un experimento psicosocial. De hecho, en las cartas humitas, todo lo que van intentando comunicar, en un país donde hay una dictadura fascista, que es España en aquel momento, como hay una gran... Eh, un, un sector de la población que cree en extraterrestres, en aquella época, en la que prácticamente eh, se sabe que se va a ir al espacio, se sabe que se, va a hacer, se está haciendo una carrera espacial, eh, se saben muchas cosas en relación, y se van asociando eh, cosas con el espacio, con el espacio exterior. Todo esto es muy curioso. No me digáis que no es curioso. Es súper, súper curioso. Aquí he perdido una ventana. Aquí he perdido una ventana, chicos. Aquí, perfecto. Es que tengo un montón de ventanas abiertas y de apuntes y de cosas y me estoy perdiendo en mi propio ordenador. No os lo, no, no lo perdáis esto, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Nos vamos al año 1966. Lo podemos poner en el ordenador. 1900 año, 1966. Y aquí hay una cantidad de cosas para alucinar. Primera prueba del LSD. Estados Unidos entra en servicio en el primer avión espía. Tal y cual. Eh, seguimos. La Unión Soviética terminan exitosamente las negociaciones de paz con Pakistán e India. Eh, podemos seguir. Pero, pero, si nos vamos <coughs> al año 1961, vemos que el 20 de enero de 1961 al 22 de noviembre de 1963, hay un presidente que se llama Kennedy. Este señor anuncia la carrera espacial. Curioso, ¿verdad? La carrera espacial, ya en el año 61, se anuncia por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Soviética, es anterior. Los soviéticos hacen, eh, ¿cómo diría yo, ya hacen esta carrera espacial, por su parte, no tiene nada que ver con Estados Unidos, ya lo saben, y de aquí la Guerra Fría, también parte de esa Guerra Fría. Y como experimento psicosocial, la KGB... Parece ser, según informes del Servicio de Inteligencia Francés, yo aquí no estoy aseverando nada. Estoy dando aquí los datos que yo estoy cogiendo, que estoy viendo, estoy recuperando con todo esto. No hay que saberse muchos nombres, no hay que saberse muchas historias, sino hay que acudir a los informes que se han hecho sobre todo esto. El gobierno francés, no. El Servicio de Inteligencia Francés dice que esto es del KGB. El KGB lo que intenta es en un país fascista, eh, a través de cartas mesiánicas, cartas, wow, vamos a salvar la Tierra, estáis confundidos, empiezan a meter ideologías comunistas. Sí, es lo que tienen eh, todas las cartas de humo. Y empiezan a meter temas de cálculos matemáticos, de física, de muchas cosas, que luego han sido posteriormente analizados y no llevan a ningún sitio. No llevan a ningún sitio. Es decir, utilizan una jerga muy técnica, utilizan una serie de principios muy tecnológicos, pero no corresponde a nada. De hecho, aparece una fotografía hecha por los humitas en tres dimensiones. Bueno, pues Polaroid, un mes antes, había hecho fotografía en 3D. Entonces, ¿qué es lo que hacen con las cartas unitas? Las cartas unitas, todas las cosas que parece que están a punto de salir tecnológicamente o que ya acaban de salir hacia un poquito, lo utilizan. Porque saben que España llega 20 años o 10 años más tarde. Curioso. En aquel entonces no había forma de comprobar ciertas fuentes de información y ciertas cosas. Ahora mismo en Internet lo tienes todo. Para bien o para mal pero lo tienes absolutamente todo. Es decir, eh, si queréis, ve, que vamos a ver un poquito quiénes eran estos humitas. No sé. Estos humitas. A ver. Eh, aquí tenemos, a ver si podemos escuchar, un segundito, a ver si tenemos suerte, y podemos escuchar lo que dice Jordán Peña eh, me gustaría saber si esto lo escucháis en ¿eh? mis informes de humo encontraréis verdaderas realidades las parcialidades ¿Sí? que hay en humo ¿cómo escribir humo? escribí humo con parte de de los conceptos son eh, cualquiera estudioso la sabe y, y algunas son imaginativas vamos a llamar núcleos le llamamos núcleos ¿no? núcleos eh, a núcleo b y núcleo c núcleo c hace mucho tiempo que o, lo he dicho bueno, eh, para que. los núcleos eh, para informarnos alguna una cosa importante. Bueno, lo que dice aquí este señor, Jordán Peña, es que todo ha salido de su propia mano. No, no va borracho, es que este señor tuvo un problema cerebral y se le queda el habla pues muy mal y tiene dificultades para expresarse. vale Y lo que está diciendo aquí es que todo es una invención. Que hay tres eh, vías diferentes, evidentemente sería histórico, científico, tecnológico, ¿no? Por ejemplo, y que eh, hay un inicio y luego hay diferentes ramificaciones con el tema de humo. Y dice que él eh, es un poco el artificiero de todo esto. Lo que a mí no me parece muy, muy coherente es que él diga que es el, el, el que crea todo esto. Yo creo que detrás de él hay más gente. ¿Eh? Esto no se puede no se puede, eh, vamos, yo no, no creo que una persona pueda hacer todo esto, ¿vale? No sé, yo creo que no, pero yo creo que hay más personas detrás de todo esto. Pero vamos a escuchar otro audio, si os parece, donde reciben una llamada de los humitas y escuchad la voz de los humitas, al loro molesto. Este, me ha dicho usted últimamente, que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero me ha dicho usted alguna cosa más. No, formulen. <rewelda> no. formulen. Okay. no. formulen, <rewelda> no. formulen no. por favor, no. ¿Qué es lo ¿Qué es señor que habla así. No sé, me parece a mí que no tiene mucho sentido, ¿no? Curioso, cuanto menos curioso. Esto puede ser analizado por personas que realmente eh, tienen conocimientos pues, de, de cómo se podría imitar la voz, ¿no? Y yo he conseguido personas que imitan esa voz perfectamente. Si eso es un humita, no lo sé, no tengo ni la más remota idea, pero a mí me suena todo esto un poco a raro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Eh, ya desde el año 2013, eh, diferentes investigadores del misterio que todos sabemos quién es, ya empiezan a escribir artículos y a hacer vídeos sobre este tema. Ya sabemos, de corte político que tenemos, ¿no? El corte político que hay, que a y me da igual. Que eso es cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Pero, eh, si hay informes que dicen que todo esto está orquestado por la KGB y que está orquestado por la Unión Soviética, claro, no se puede salir un día diciendo que el independentismo es bueno y al otro día tienes que salir con otro tema más bombazo para quitar del medio eso que acabas de decir. O sea, tapas con un bombazo, un bombazo. ¿Vale? Esto me suena a una maniobra súper extraña. Eh, yo diré lo mismo, ¿no? No me creáis nada. Los hechos están ahí y no me creáis nada, ¿no? Entonces yo veo que aquí hay muchas controversias, muchas, muchas, muchas. Hay muertes, asesinatos, se han llegado a hacer sectas. En eh, Latinoamérica hay una secta o había una secta, creo entender. No sé qué pasó con esa secta, pero dio algo que hablar en el pasado, recuerdo perfectamente. Todo apunta de que todo esto es una maniobra, es una chorrada y que el caso Humo, si alguien ha recibido una carta... ¿Por qué no hacen como hicieron estos señores? ¿Vale? ¿Por qué no hacen como hacen estos señores? Eh... La muestras? Los comunicados, ¿no? Muestraslo, muéstralos. Vamos a llevarlo a analizar. Vamos a ver las huellas. Si es un papel, si hay huellas. Porque en los papeles hay huellas. Hay huellas en el papel. Y vamos a ver la manipulación. ¿De acuerdo? O sea, hay mil formas. Pero es muy fácil salir aquí y soy tal, y esto, y ahora no me creáis, y ahora sí, y ahora no. Mira, yo creo que ahondar en esto y llamarse contactado a uno mismo, pues yo creo que es un poco eh, osado, ¿no? No sé, yo creo que es un poquito osado. Entonces yo este caso, yo creo que para mí, yo sí me voy a mojar, yo creo que es un experimento psicosocial y que ahora se está utilizando como trampolín para tapar una serie de carencias o bien económicas o bien eh, una serie de carencias eh, de comunicación, ¿no? Porque has dado un bombazo en un canal, te vas a tu otro canal y das otro bombazo para tapar el anterior. Vale. Entonces, ahora solo se habla de esto. Yo no voy a hablar más de esto porque esto para mí eh, está, pues bueno, visto para sentencia y ya está, ¿no? Eh, yo si creo que tengo que decir algo, pues te llamo a la puerta y digo, mira, soy de humo, ¿vale? analízame, eh, o como quieras, ¿vale? Soy de humo y te quiero hablar algo, ¿no? Yo creo que tal y como están las tecnologías, es más fácil, pues, eh, hacerlo por otros medios, ¿no? A través de un correo electrónico, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, eh, que aparezca un documento en tu ordenador de forma inesperada. Hay unos... Al señor Rafael Farriols se le pide permiso si habéis leído las cartas, se le pide permiso por parte de los humitas para instalar un artefacto que puedan monitorizar su sonido y su imagen. Para ellos, de esa manera, poder ver cómo es el pequeño mundo de los humanos. Os recuerdo que eh, uno de estos personajes, de estos actores de, de las cartas, se iban a un rincón y hacía una serie de preguntas, y a los dos o tres días, o cuatro, o una semana, le llevaba una serie de cartas, o una carta, con todas las respuestas que le había hecho. Vamos, yo creo que les instalaron a todos una serie de seguimientos y de escuchas de la época. Ya existía, ¿eh? año 66 ya existía. De hecho, en el caso Nixon, ¿no? Watergate y todo esto, y... Se sabe que habían escuchas telefónicas, monitorizaciones, infinidad de cosas. Esta tecnología ya existía. ¿eh? Ya existía. Entonces yo creo que fueron monitorizados como estudio psicosocial. Cómo introducir esto en, una, en un país donde pues, hay una ideología política, unas creencias religiosas y tal. Y yo creo que todo lo que se está haciendo ahora es exactamente más de lo mismo. Más de lo mismo es sacar un bombazo para hacer un análisis psicosocial y a ver quién me sigue y a ver quién no, y a ver quién tal y a ver quién cuál. No. Bueno, me parece estupendo, pero me parece un poco circo todo esto, ¿vale? En fin, no sé eh, dónde podemos arañar más en esta situación y si os parece voy a dejar que hagamos unas cuantas preguntitas, ¿de acuerdo? Llevamos poco tiempo y no vamos a estar mucho rato más. Así que vamos a contestar algunas preguntitas en mayúsculas, por favor. Saludos a los que vais entrando, gracias por estar aquí, buenas noches. A los nuevos que no conocéis este canal, bienvenidos también. Dice Rafa, el señor F hablaba de unos seres, ¿pueden ser, de, ¿pueden ser los humo? Eh, sí, pero Artanis, buenas noches. Eh, sí, pero el señor F no habla de cartas, habla de que se le presenta un ser, se identifica como de que no es de por aquí cerca. Dice solamente, no es de por aquí cerca. No lo sé, no creo que sean los de humo, porque los de humo se esconden detrás de unas cartas, unas fotos, un pequeño objeto tubular, unas marcas en el suelo... Es todo muy ambiguo. Y además, luego, supuestos científicos que no aparecen por ningún sitio. No lo sé. Yo creo que el señor F no nos habla de humo. Vamos a ver. Uf. Ser extraño. Los humitas son un fraude como Maitre, Maitreya Rafa. Qué es Maitreya, no sé lo que es, pero bueno si es un fraude yo creo que es un experimento psicosocial perfectamente y ahora se está aprovechando el rebufo de algo que está más que quemado y que los investigadores de todo el mundo lo dan por falso y ahora sale alguien diciendo no, es de verdad no no lo sé, yo no sé un poquito, no sé ¿eh? que a veces hay que estamos muy loquillos ¿eh? estamos muy loquillos Juan Carlos Valderrama, Rafa no era amigo tuyo, JL no, JL no es amigo de nadie, de nadie, ¿eh? mío no lo ha sido nunca, hemos colaborado, él ha estado en mi radio, yo he estado en su, en su canal de, de YouTube, hemos colaborado, pero nunca hemos sido amigos, JL no tiene amigos, no, no, no es compañero ni amigo de nadie, esto lo siento mucho, pero yo he estado cercano a él hasta cierto límite tampoco me he metido en su vida privada sé muchas cosas de su vida privada que no voy a comentar porque es su vida privada ahí no voy a caer cada uno tiene su vida privada pero JL no tiene amigos ¿eh? porque él no tiene amigos no porque nadie quiera ser su amigo sino porque quizá él piensa que todo el mundo tiene un extraño interés ¿no? yo tengo amigos que son más importantes que JL y seguimos siendo amigos, ¿no? Y más vale ser amigo que por mediación de algún trabajo o algo, ¿no? Perder la amistad, ¿no? Por un, o por algo mal hecho. Y dices, oye, mira, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos a Juan Jesús Vallejo, que para mí es mucho más importante, ¿no? Y oye, pues, es amigo mío, ¿no? Y tengo otros conocidos, ¿no? Conozco a Miguel Blanco también. Conozco a gente importante, que no somos íntimos amigos. Pero bueno, más vale mantener esa amistad otra cosa. Pero JL, con el debido respeto hacia su persona, ¿eh? y con respeto hacia sus contenidos, y con respeto a todo lo que él haga, él no es amigo de nadie. Y ya está, no tengo nada más que decir sobre este señor porque hace un trabajo, y hoy por hoy es el number one. Esto no lo podemos discutir. Hoy por hoy es el número uno. En el tema de conspiración, de misterio, es el número uno. queramos o no queramos. Eso es evidente. Pero hay gente pues, que comparte más su ideología y otros menos, pero no tiene amigos. Juan Carlos Valderrama. Dino Labia dice ¿quién es el señor F que dicen? Eh, busca los vídeos de En Buscar a la Verdad y lo verás, campeón. Juan Carlos Valderrama dice, ¿por qué no entras a un debate con JL? JL no debate con nadie, no sale con nadie, no participa con nadie. JL, eh, salvo que tú le propongas una cantidad económica muy alta, puede entrar al trapo. Si no, él gratuitamente no lo va a hacer. Pregunta de Misterio Infinito Perú. Pregunta JL, no es amigo de nadie, pero sí ayudaba a Vicente Fuentes a hacer vídeos cuando estaba hospitalizado. Sí es el único amigo que tiene, ¿eh? Eh, tuvo otros colaboradores que no están con él, si os acordáis no hace falta que diga nombres. ¿Vale? Pero no no tiene muchos amigos. Parece ser que él tuvo unos problemas, unas cosas, no lo sé, yo ahí no me meto. Y la friendship, is la friendship, is la friendship, is la friendship, Sebastián Salinas. Felicidades por tu isla friendship. Lástima que JL no sea tu amigo. No, no, no, no. Dino la olla, no, no, no, tengo amigos que valen muchísimo más la pena para mí, ¿eh? Y que me han demostrado que son verdaderos amigos. De hecho, yo creo que le pedí una vez un favor a J.L. Y me puso muchos problemas. Un favor personal mío de mí, personal, ¿no? Y dijo que no, abiertamente. Dijo, si yo tuviese que hacer favores a todo el mundo. Y yo dije, bueno, ya está, perdona, no te he dicho nada. Me buscaré la vida y, y me pude buscar la vida por ahí. ¿Quién me está escribiendo ahora por, por aquí, señores? Bueno. ¿Quién me están escribiendo aquí. Bueno, chicos, yo creo eh, que podemos perfectamente dar este programa por concluido, ¿vale? Podemos dar perfectamente este tema por acabado, ¿vale? Eh, por favor, no me hables de la misma persona, hablarme del caso. Es que a mí, JL, me importa un pimiento. O sea, a mí eh, realmente, os digo la verdad y perdonarme. Eh, pero es que son correos, Rafa habla de esto, Rafa mira esta carta, Rafa mira este informe, Rafa mira no sé qué. Y sinceramente, ¿vale? Es que el tema no es este señor, ¿vale? Por favor. Eh, Alejandro DT, Alejandra DT tiene razón, yo creo que el tema no es JL. Por favor tengamos un poco de respeto, ¿no? Pues claro que sí. Y ya está, ¿no? Yo creo que ya me hay que darle más bola a esto. Esto para mí está muerto completamente. Eh, yo lo no voy a seguir con esto. Eh, gracias a vosotros, a ti Juan Carlos Valderrama. Gracias a todos. Eh, yo creo que me hay que darle más bola. He visto ya aquí una serie de, de cosas inconexas, ¿no? De cosas que no tiene eh, no tiene sentido, ¿no? Entonces, por mi parte, el salseo, lo que acabo de decir aquí, pues es algo, pues bueno, como curiosidad, ¿eh? ¿No? Que tenga yo ganas de entrar en guerra, como he visto que hay otros canales que están yendo a saco con el pobre JL, ¿no? Que tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco es para liarla así, ni romper libros, ni... Bueno, no hay, que, no hay que hacer esas cosas. Yo creo que el respeto es algo que debe prevalecer, ¿vale? Pero yo sí sé cuáles son mis amigos perfectamente, ¿eh? Y sí, he tenido a JL en mis congresos, en mis cosas... Pero no, no, no. Prefiero, sinceramente, cada uno tiene unas preferencias, ¿no? Yo prefiero estar con otro tipo de personas, que no digo con esto que sea mejor ni peor persona. ¿eh? Yo sé que JL es buen padre, es buen amigo de los amigos suyos, de Vicente Fuentes y compañía, pero yo no quiero su amistad, sinceramente. Y lo digo públicamente para que me dejéis ya con el tema de JL, porque estoy cansado. Y no voy a hablar más de este señor porque no tengo nada que decir no tengo nada que decir, es que ni para bien ni para mal, y menos públicamente y menos en privado ni en ningún sitio, zanjado ¿vale? ya está así que chicos besotes a todos, muchas gracias llevamos un buen ratito y hay que investigar, hay que moverse, hay que sacar las cositas a la luz, ¿vale? y para mí creo que mmm, todo esto es un refrito más, como muchos refritos que se han sacado. Así que no pasa nada, seguimos con la investigación y hablaremos de este tema o lo podremos debatir. Por cierto, en este canal tenéis un debate sobre humo que se hizo hace ya un año. Imagínate si esto ha salido. Y luego una cosa muy curiosa, si ponéis humo en Google... Veréis la cantidad de eh, coincidencias que hay. Es uno de los temas que más se han buscado en Internet. Se buscan y se buscarán. Así que, doy pistas. ¿eh? Igual es un tema que necesita volver a salir. Chicos, buenas noches. Muchas gracias a todos. Un cordial saludo. Ya sabéis, dejar aquí abajo, la, en, el, en la cajita de comentarios, lo que os dé la gana. vale Chicos, hay que ser respetuosos. Hasta luego.